Pablo casaos nuevo delegado de La Liga en Egipto, Sudán y Libia. Bienvenido a Egipto y bienvenido a Felgol. Muchas gracias. Bueno, para empezar, cuéntanos de tu carrera profesional y cómo te ha salido la oportunidad de trabajar en La Liga. Bueno, pues, eh, por empezar desde el principio y rápido, eh, yo estudié Administración de Empresas eh, en Madrid, en España. Eh, estuve un año estuve viviendo en, en Tailandia, soy un experto la inquietud de, de desarrollar mi carrera a nivel internacional y al año siguiente de acabar mis estudios eh, me presenté a unas becas del, del Ministerio de, de Comercio e Industria y, y bueno realmente es como conocí a Raúl, eh, unas becas eh, que un, eran un MBA internacional, un año en Madrid y otro año te enviaban a una de las oficinas comerciales, la red de oficinas comerciales que tiene España por todo el mundo. Y, y bueno, eh, eso es, eso es el, eso f, ahí se fue germinando una amistad, entonces a Raúl le enviaron a Egipto y a mí me enviaron a, a Jordania. Entonces, pues bueno, tras acabar ese año, yo estuve un par de años tres eh, trabajando de comercial, primero en una business school y luego mis, últimas, mis últimos años estuve trabajando en una consultoría de IT y de ingeniería. Entonces, la historia de cómo entré en la liga me duele, pero tengo que darle mucho crédito a Raúl. Como tú lo conoces, es eh, aquí, eh, tienes buena relación con él. Al final, bueno, voy a contar un poco la historia larga. Yo, Raúl me contacta el año, pa el año pasado, eh, agosto más o menos, eh, y, me, y me comenta que, bueno, que, que se había abierto un nuevo puesto de delegado en, en Dubái, en, en Emiratos. Probamos suerte, no funcionó, y hace dos meses recibo una llamada. De, de Raúl y pues bueno me comenta que me da la, la buena noticia de, de que la habían ascendido director de marketing de toda la región eh, súper contento por él y me dice pero eh, te voy a dar mejores noticias te interesa mi puesto porque claro yo me voy pero mi puesto se queda libre entonces bueno pues eh, entro en el proceso el proceso dura pues eso, un mes y medio dos meses hasta y bueno, pues tengo la suerte de, de ser el elegido dentro de no sé cuántos candidatos había y, y aquí estoy contigo, Saki. Bueno, encantado de conocerte y, y bueno, ¿qué representa Egipto para ti, tanto cultural como profesionalmente? Al final, eh, bueno, yo pues la visión que hay, que tengo desde, desde fuera porque al final eh, la cultura y la ¿Has gente... ¿Has venido antes ¿o? Sí, sí, sí, esta es la segunda vez que, que vengo, pero bueno, estuve muy poco tiempo justo visitando a Raúl, eh, hace pues eso, tres años y, y bueno al final no sabes muy bien cómo funciona la cultura hasta que vives del país entonces pues bueno desde fuera pues es, eh, es vida, es identidad Egipto, es eh, es movimiento, es eh, es multiculturalidad, un poco de caos también tengo que decirlo pero al final es lo que le da, lo que le hace vibrante el país ¿no? y bueno pues a nivel a nivel futbolístico eh, los Números hablan por sí solo, tanto del, de la, del equipo nacional eh, egipcio como de, como de los clubes eh, a nivel áfrica. Son eh, de, los, de los equipos más laureados de, de África, están aquí, están aquí en Egipto. Así que, bueno, al final ha, ha, conseguido, ha conseguido el fútbol en, en el país crear ese sentimiento de, de, de nación, ese sentimiento de, de, de, de unificación, ¿no? que muy pocos países pueden decir que, que lo tienen. Bueno, estadísticamente, ¿cuál es la meta de la Liga en Egipto en la temporada 23-24? ¿O es muy temprano para meternos en números. Al final, bueno, eh, para que te hagas una, una idea, aquí, imagino que, que lo sabrás, pero eh, para que la gente lo sepa, el, el, el, la Liga tiene una red, eh, ahora mismo a nivel internacional, una red de 40 delegados por todo el mundo, unas 10 oficinas, entonces cada delegado, prepara un, un plan para esa región que es hoc, que es personalizado y se centra en las características de esa región. Eh, sobre todo, partiendo de una serie de, de verticales principales, como puede ser la de, de marketing activaciones, como puede ser la de comunicación con los principales medios del, del país, como puede ser fútbol. También está la parte de business development, eh, crear las, los lazos comerciales con, con principales empresas del país. La, la de relaciones institucionales, llevarse bien con los principales stakeholders eh, egipcios en este caso, y la parte de impulso a los clubes, ¿no? de ayuda a los clubes. Eh, entonces, bueno, pues el, el, el plan se, se lleva a cabo en torno a eso. Pues bueno, aquí y va desde activaciones en el terreno, como, como hemos hecho, que es eh, pues como por ejemplo el camp que ha habido, el, el, los camps que ha habido en, en Urgada eh, hace poco, es la primera vez que se hace hasta bueno, pues, eh, aumento de eh, incremento de, de, de aficionados en el, en el país también estamos bueno, hablando con, con a ver si se, se están cerrando nuevas, patrocin no, nuevas patrocinios nuevos patrocinios estamos cerca de cerrarse eh, y también pues, eso mantener una buena relación con las principales instituciones del país que es fundamental bueno, ¿Jugabas al rugby? ¿Es verdad? Sí, jugaba al rugby. A ver, yo, bueno... <risa> ¿Tiene más cariño o espacio en tu corazón que el fútbol? Yo tengo que conocer lo primero que empecé jugando al fútbol, porque bueno, en España, tanto lo sabe como aquí, es el deporte principal, y tengo que hacer que era un mal jugador, ¿vale? Yo acumulaba por partido a lo máximo 10 minutos, no me, no me sacaban más. Entonces, pues bueno, eh, un amigo mío eh, me dijo, un buen amigo mío me dijo, mira, probar esto porque es lo malo que eres a jugando al fútbol. Entonces, pues bueno, lo probé, me fue gustando. Me di cuenta de que era mejor jugador de rugby, que tampoco era muy difícil no ser mejor jugador de lo que yo era de fútbol. Y me fue enganchando. Y bueno, pues no sé si tenía 12 años cuando esto pasó. Llegó. Ya no juego, pero, pero estuve jugando unos 10 años. Entonces, pues bueno, los valores que, que te inculca el rugby, de, de compañerismo, de, de si falla uno, fallamos todos. De, de, bueno, pues de, de equipo y de respeto hacia tanto el rival como, bueno, sabes que en el, no sé si lo sabes, pero en el rugby hay dos tiempos, la primera y la segunda parte, y luego se hace el tercer tiempo en, la que, en el que el equipo de casa, el equipo local, invita al, al equipo visitante pues eso, a comer y a beber. Entonces, pues bueno, estos valores también eh, los aúna tanto, tanto el rugby como cualquier otro deporte, pero en el fútbol también. Y aunque el rugby esté en mi corazón, eh, la, la respuesta es no, el, el fútbol al final, pues bueno, yo soy un poco futbolista frustrado y soy una pasión del fútbol y, y creo que, que al final, pues bueno, tengo que ser sincero y el, aunque juego también al rugby, mayor parte de mi corazón está con, con el fútbol. Bueno, Egipto es un país que goza de un número brutal de ciudadanos, pero por otra parte no tiene un nivel económico tan alto como el que tienen otros países árabes en el Golfo. ¿Cómo se puede aprovechar la ventaja de la población y sobrepasar la desventaja de la economía? Con Egipto la respuesta es la pasión, es la pasión por el fútbol, ¿no? Es el, es el país donde más se consume, de los que más se consume la liga a nivel mundial, tanto en número de seguidores como en activaciones en el país, tanto con lazos culturales con, con España, ¿no? Eh, entonces, no veo otra herramienta que tengamos que como, como, como, tan buena como el fútbol, ¿no? que al final es, es lo que es lo que persigue la Liga, todos alineados. Bueno, hablando con Raúl, ¿te ha confesado de, de alguna espineta clavada que le hubiera encantado realizar durante su tiempo como delegado en Egipto? Pues la verdad, bueno, ya, ya sabes que yo, como he dicho, tengo una buena relación con él, pero yo creo que en general ¿no? el, el país ha ido trabajando, eh, muy bien, Egipto ha estado en manos de muy buenos delegados en estos últimos 5 o 6 años. Y yo creo que se ha quedado con ganas, eh, no te sabría decir algo en concreto, se ha quedado con ganas de, de seguir, de, de, de, de estar aquí, de seguir desarrollando, porque se, tiene un, es un país con, con un potencial. Ahora mismo yo no veo el límite. De hecho, con todas las personas que he conocido estos, estos días, eh, es súper esperanzador, porque todo el mundo propone cosas, todo el mundo quiere hacer, eh, colaborar con con la Liga. Y bueno, él, él al final se va, eh, se va, se va a Miratos, pero yo creo que es, es su, parte de su corazón, ¿no? Eh, que decías con el Ruk, pues él, parte de su corazón se ha quedado aquí en Egipto y, y al final lo bueno que tiene en la Liga es que, que tenemos en la Liga. Es que somos un equipo eh, y él va a estar muy presente, se va, se va allí, pero se va a dirigir, se va a la dirección de marketing de toda la región, entonces no tengo ninguna duda de que va a estar más presente que nunca. Muchas gracias, Pablo. Y nosotros en FieldGall, claro, encantados de recibir los delegados de la Liga. Siempre hemos tenido una buena relación con la Liga. Esperamos que bueno, siga, sigamos en el mismo camino en esta nueva etapa contigo. Estoy seguro de que, bueno, lo primero, muchas gracias también por, por recibirnos. Es un, es un placer estar aquí. FieldGall, bueno, bueno. Eh... Que, que voy a decir, ¿no? Es uno de los principales eh, medios de comunicación del país. Entonces, siempre es un honor estar contigo, y bueno, a nivel personal, hasta que yo te conozco y, y siempre es un placer tratar contigo. Gracias, Paul. Gracias.